Hey ¿qué tal chicos, soy Luis y bienvenidos a un episodio nuevo de Boku no Hero Academia, en este caso episodio número 12 Estamos haciendo un pequeño maratón para ponernos al corriente con la, la serie que ahora va en el episodio 15 Eso quiere decir que estamos 3 episodios por detrás, así que toda esta semana estaré publicando videos de Boku no Hero Academia Así que si no les gusta chicos, lo siento Y si les gusta, que bueno, así que ojalá me puedan seguir apoyando en estos episodios Sé que estoy un poco atrasado y estoy haciendo todo lo posible para poderme poner al corriente Ahora como ya lo saben chicos, eh, debido a los copyrights no puedo poner este video completo en YouTube. Y estará en la segunda plataforma, el cual los links están aquí, en la descripción o en los comentarios. Y, y bueno, totalmente sin, sin acortadores, sin publicidad ni nada de eso. Solamente el video que ustedes están buscando. Así que chicos, muchísimas gracias por estarme apoyando por él con esta, en esta serie. Veo que muchos lo están disfrutando, veo que muchos otros me dan unas opiniones diferentes. Pero bueno... Se aprecia el hecho que aún así vean el video o, o se quieran dar su opinión al respecto. Yo seguiré haciendo las reacciones, eh, yo seguiré subiendo esta serie. Realmente es de las que más disfruto desde la temporada pasada y ahora. Y ojalá que ustedes también chicos. Ahora, en el episodio anterior vimos el combate, bueno mejor dicho, los combates que llevaron hasta la final. Donde tenemos a, a Kill que tenemos en pantalla, a, a Shoko creo que se llama. Y, y, y Midoriad quedó totalmente descalificado desde el episodio 10 Y ahora Katchan también está en la final Por otra parte descubrimos a un a un villano que está cazando superhéroes, mejor dicho, héroes uh, Entre estos eh, Ya tomó otra víctima más Que fue el hermano mayor del, del, del presidente de la clase Que no recuerdo bien los nombres Lo siento chicos son Simplemente muchísimos personajes para recordar todos y cada uno de los nombres, en especial porque en Japón, o mejor dicho, en el japonés, cada quien tiene la forma de llamar a alguien diferente, ya sea por su nombre, su apellido, apodos o acortadores de sus nombres. Y bueno chicos, si, si ustedes disfrutan de esta serie, ojalá dejen su like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Ahora... Ya saben que pueden ir en la segunda plataforma, pero si lo están viendo en la segunda plataforma en este momento saben que pueden ir a mi canal de YouTube a suscribirse y pedir y dejar sus comentarios. Así que chicos, vamos directos al episodio. Ok chicos, esto es episodio número 12. Vamos directo a ello. Usted uh, es de la temporada 1. Es básicamente el resumen desde de la rivalidad indirecta que ha habido entre esos dos. Claro que es él, ¿quién más va a ser? みたい ¿Ah? <risa> Ahora viene la presentación. Siguiente. Ahora viene la bueno, está vivo, por lo menos. Tuvo un cierre bastante emocional este episodio, chicos. Uh, bueno, voy a dejar el episodio hasta este aquí. Creo que voy a evitar el avance para evitar los spoilers, ya que creo es el final de la temporada. O de por menos de este arco. Así que voy a dejar, dejarlo sin, sin, sin el avance. En caso de que este sea el final. Que porque la verdad no estoy muy seguro. Uh, tendría que decir que uno. Este es un cierre muy emocional. Dos. El, el festival te, por fin terminó. Terminó de una manera que, que me esperaba. Iba a terminar. Con, con Katchad como ganador. No sintiéndose muy feliz al respecto. Y, y por la parte de Shoto. Uh, creo que... ...que está empezándose a abrir, está empezándose a, a tener su propia meta como héroe... Eh, ...ahora con la relación que tiene con su madre o que quiere tener con su madre... ...por lo cual es un, un avance muy importante en su personaje, cosa que me gusta mucho... Esa ...es una de las cosas que me gusta mucho de Boku no Hero... ...a pesar de que tiene un cast tan grande, se centra en, en ciertas, ciertas historias... ...y las puede desarrollar de una manera correcta, puede desarrollar mucha historia en muy poco tiempo... entonces lo hace de una manera muy bien hecha. Cosa que agradezco muchísimo. Y bueno, chicos, yo voy a dejar el episodio hasta aquí. Uh, no sé en qué momento pasaron 20 minutos. Pero bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, chicos. Ya saben que esto va a estar en la segunda plataforma. Si, si lo están viendo en YouTube, les, les recomiendo que vayan allá para que puedan ver el video completo. Aquí solamente estaré subiendo un pequeño resumen al respecto. Y... Y bueno, vayan allá y ahí pueden checar el video completo. Aquí voy a estar leyendo sus comentarios, chicos. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mí, chicos. Y bueno, yo los veo en la siguiente. Soy Luis el Lobo Freak. Nos vemos. Bye, bye.